Hola a todos, soy Álvaro de MakerGard y en este capítulo vamos a ver eh, la Ciclone. Esto en concreto es, eh, es parte de un pequeño viajecillo que lleva haciendo esta máquina que le han querido llamar la Ciclone Peregrina, que bueno lo han hecho los amigos de Indalo 3D, Miguel Ángel Salmerón y, y Lolo Cortés de Huelva 3D. Y... Y bueno, pues vamos a sacarla de la caja y enseñaros un poquito lo que trae para que veáis eh, cómo es una ciclone, básicamente. Ahí tenéis la ciclone. Vale, un poco las tapas que traían eran las tapas de estos engranajes que trae. Pues hay unas cuantas de más. Pues hay una, dos... <ríe> 3 y 4. Vale, es la, la típica tapa que se le está rompiendo a todo el mundo en el transporte. Se le rompe la tapa esa. Y bueno, eh, hay que sustituirse. ¿no? Entonces ya veis que hay unas cuantas por si acaso. <risa> bueno, pues ahí la tenemos y en los próximos días eh, vamos a hacer pruebas. Me viene bien además porque como tengo ahí la CNC mía, pues probaré con las dos máquinas hacer el mismo tipo de cosas y ver pues los pros y los contras de una y de otra para poderos daros uno, una opinión más más acertada digamos eh... así que bueno nada ya me esto era un vídeo solo informativo, ¿vale? Para enseñar un poco también el tema de la ciclone peregrina. Que Lolo quiere vídeos, necesita, necesita vídeos e imágenes de este asunto. Entonces, pues bueno, era un poco por hacerle el favorcillo y enseñarles un poco cómo es una ciclone. Eh, así que nada, eh, sin más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.